Ahorita el recuerdo que tengo más reciente de Flight Simulator son los DLCs de Top Gun Maverick. Cuando vi a ver la película, me dieron muchas ganas de jugar Flight Simulator por los DLCs de Top Gun. Mi primer recuerdo con Age of Empires es en el año entre 2002 a 2004 aproximadamente. Me armé mi primera computadora y el primer juego que le puse fue, fue justamente Age of Empires. En ese entonces yo quería jugar con mis amigos de la preparatoria, sin embargo, eh, recordar, bueno, hay muchas personas que no lo saben, pero por ese tiempo, cuando uno quería tener internet, tenía que marcar por medio del módem, hacía una serie de ruidos para poderse conectar a internet y era bastante molesto porque yo recuerdo que estaba jugando... Es que era súper molesto que alguien te llamara a la casa, porque en cuanto te llamaba se caía la llamada y por lo tanto se perdía la conexión con el juego.